Date KKKKKKKKSTER Junior RS Prima la faca La RSRCOPER, per, per, perdóname, per, per, esta maldita vida Perdóname, quepa por esta maldita vida vaga Es que fuera mucha gente que habla por la espalda Coco, son los que te respaldan Esta vida está llena de balas, balas en corto se acaba, corto se acaba No te toca pa' carnal, pero la tuviste que pagar No te toca pa' carnal, pero la tuviste que pagar En esta vida no la puedo ni frenar En esta vida no la puedo ni frenar Ay, ay, ay, ay, otro carnal enterrado por su pasado Por su pasado la vida no la vive cualquiera, por eso tienes que estar alerta. Cantando para todos el bandón, lo hago de corazón, lo hago de corazón. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. vuela. Entre más firmeza me lo quiebro con certeza. Brícale al barrio, pero nunca olvides tu rosario olvides tu rosario seguimos rifando en los barrios a todo horario sacan buena crema, gema solo los regales suenan pregunta en el barrio donde suenan mis rolas donde suenan mis rolas carnal, levanto mi placa triumada, vaca, la lavada en la pleta donde anda mira el cafetón en corto te damos de patón Seguimos en el cantón Ando un poco grifo Pero así le canto al micro Un poco maniástico Rolas que grabar Rolas que sacar Rolas que la van a sumar, Tengo que luchar Porque la muerte me quiere llevar Tengo que dejar mi legado Junior R.S.B. Representando su barrio Loco nacimiento en mis penas Corre la sangre del gueto Al ladro desde morro Comandó María y Cristina Perro ya no le miento Respetado no, pues, por el sí cielo talento Ahora riña me gane el respeto Carnal la calle no es su juego, juego. Mi barrio es peligroso Somos solo locos Zapados del coco en corto te desconozco, todas las esquinas con el foco, diches chapetones, no me quiera hablar de traiones aquí soy la mera vena, el que hace buena letra, letra, no te toca pa carnal, pero las tuviste que pagar, no te toca pa carnal, pero las tuviste que pagar, eh, esta vida no la puedo ni la vida no la puedo ni penar. Ay, ay, ay, ay, ay. Y otro carnal enterrado por, por su pasado, pasado. Por su pasado. Desde pequeño ha metido con puro bandido. En esquina fumando aquí si lo digo. Cuando había pelea, el corso corría conmigo, pues en la mera verga. Ah, ah.